Habilitar el rastro del puntero del ratón es muy fácil. Botón derecho del ratón en el logo de Windows. Entramos a Configuración ya con el botón izquierdo. Clic en Dispositivos. Clic en Mouse. Configuración adicional del mouse. Opciones de puntero. Marcamos la casilla de Mostrar rastro del puntero. Aplicar, aceptar y dar me gusta al vídeo. Gracias por la visitungui.